Mi nombre es Inés Romero, soy de la comunidad Puesto García, este, soy de la organización Productoras y de la comunidad. Y la verdad, este taller nos va a servir para mucho, para aprender, no, perder nuestros no, miedos. No. La verdad, es que uno a veces quiere decir algo y no lo dice, ¿no? Porque por tenor de equivocarse. Eh, la verdad me gustaría que vuelvan vuelta, así para poder aprender un poco más y decir lo que uno tiene en la comunidad, lo que uno siente, lo que uno siembra en tema de producción, en tema del agua, tema salud, también avisar cómo están. Que ahorita solo el centro de salud también atiende hasta el día viernes. ¿no? Y sábado y domingo no hay ni cómo uno se sé, enfermo. Y tienes que estar en tu casa. Eso sería. Y muchísimas gracias por venir. Desde Cochabamba, yo creo, a Villamonte, nuestro pueblo. Y yo quisiera que vuelvan vuelta cuando haya el tema el tiempito de pescado. Que son muy riquísimos los pescado de aquí de Villamonte. Gracias.